de voto. Primero, declara culpable a Gregorio Manuel Sánchez de violación a los artículos 2, 3, 9, 3 y 322 del Código Penal de en un perjuicio de arrepentimiento Segundo, condena a Gregorio Manuel Sánchez a cumplir una pena de 6 años de reclusión en el centro de corrección y ejecución de al barrio y al pago de las cuotas civiles. Tercero, en la forma y en el fondo, las protecciones civiles y consecuencia condena al ciudadano Gregor Emanuel Sánchez a una indemnización de seis pesos y efectivos. 4. la lectura de la presente decisión para el día 21 de septiembre del año 2018 a la 2 de la tarde. 5. Las partes que no estén conformes con esta decisión tienen este día abril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 Entiendo que fueron muy pocos años Porque quiera o no Me dejó una lesión permanente ¿Te Esperaba por lo menos de día a 12 No los 20 pero de día a 12